Hola a todos, esta sería nuestra segunda parte de nuestro especial de Navidad. Hoy iluminaremos nuestro arbolito. Esperemos que quede bonito. acompáñanos en este video especial. Por Feliz Dios! Navidad. Bueno, esta sería la base primines. Bien. Bueno, como ven, este es el proceso. Eh, siempre con mucho cariño, con todito el corazón, bueno, tomándonos nuestro tiempo. Esta noche lo iluminamos, no te pierdas el desenlace de esta agradable y alegre historia. Ya lo tenemos así, pero bueno, esperaré a que vengan mi familia para que también ellos formen parte de, de <risa> Mira esa estrella. ¿eh? Feliz Navidad. Vengan todos. <risa> Una foto ahí, ahí. <risa> Cogido tu rebaño. Si puedes acompañar todo lo que vayas a hacer de villancicos, estaría mejor. Es lo que estamos haciendo nosotros. Y ahora sí, empezamos con la armada.